...como alcalde y a Niqueuri como regidor. Siquio, tenemos unas dificultades que por años eh, el ayuntamiento ha dado la espalda. Y critiqué mucho, siendo yo regidor en aquel momento, la organización del transporte público en San Francisco de Macorís. No el urbano solamente, sino el interurbano, que eh, Niqueuri tendría una participación ahí. ¿Cómo visualiza el alcalde? Primero, una carga de vehicular en San Francisco cada vez más y, y poco eh, organizado. Mira, yo te dije ahorita que yo todo lo manejo con especialistas. Sí. Porque el mundo ha cambiado, la medicina claro. ha cambiado. Eh, ya eso de médico general está un, po, un poco descontinuado. Este, por ejemplo, yo decía, él como regidor, que está involucrado con el transporte, sería de la persona que yo utilizaría ese renglón. Gracias. Pero ahora mismo San Francisco Macoría amerita, porque tú sabes que una obra que corresponde al gobierno, que no ha sido cumplida en los 20 años que tiene el gobierno del PLD, que es la avenida de circunvalación que la han ofrecido, la han ofrecido. es paralizada ahora es paralizada ahora mismo. es totalmente fundamental para despejar este, este, el tránsito en San Francisco de Macorís. Eh, el tránsito es controlable ahora venía yo y veía cuando llegaba acá y veía que había personas en esa parada parada de ambos lados. Sí. Si uno eh, con una supervisión no permite que se eh, estacionen de los dos lados, usted ya está despejando esa vía. Que yo digo que hay es que entra en la así responsabilidad mismo, de los choferes. Exactamente. Porque esto no es solo sur. Entonces, es cuestión de, de, de, de educación, como sí, él decía. Uno llama, porque la comunicación, por eso es que es tan importante. Entonces, uno llama a los sindicatos de motoconchistas, de choferes, de, de guaguas públicas y de carros públicos. Y tiene reuniones de concientización y apoyo, porque lo vamos a apoyar a ellos. Entonces Siquio, Y sanciones, y que usted tiene el poder ya como eh, alcalde. Correctamente. Entonces, sí, si, para hablarte con gente, porque todas las vías que están en funciones... Fue en la administración del 98 que se realizaron sí, y están sí. igual. Usted va a Ciguelillo, a la Caunabo, usted va a la salida de la capital. Está el mismo patrón de las vías, ¿cuál es, de, sí, sí. doble vías. Se cambiaron Entonces, algunas hacia arriba. Hacia hacia la, hacia arriba. La, hacia Entonces, eh, yo voy a buscar otro especialista, un ingeniero eh, con especialidad de vías, vial. Y vamos a hacer un estudio eh, que yo lo tengo ya en la práctica concebido. Sí. Y te, eh, te he ido poniendo ejemplo. Si en la Salcedo, que muchas veces yo voy y veo personas parqueadas de ambos lados, usted rigurosamente eh, pone sanciones o multas. Y nada más permite el, eh, el estacionamiento en un solo lado. Sí. Usted va a ayudar a despejar y ordenar el tránsito. De todas maneras, tendrán que venir soluciones preventivas eh, en la propia construcción, ser riguroso en la cuestión de, de, de, de los parqueos, de las construcciones. Y vendrán ahí eh, otros candidatos, y yo lo veo bien. Eh, eh, lo he oído hablar de construir que son negocios que traen desarrollo a los pueblos incentivar personas eh, que inviertan en parqueo. Claro. Eh, mira el parqueo que eh, los propietarios de esta empresa este, tienen en claro. función eso es fantástico eh, si hay un conjunto de cosas así otro ejemplo <risa> es un parqueo que tiene frente a la funeraria de la calle San Francisco sí. eh, esos son eh, que van un poco. Después quiero hacer una pregunta sobre los terrenos municipales, sí. Eh. Eh, sí no, yo eh, tengo una, una propuesta. Siquio, okay. eh, tenemos en este ah, momento, sí, a través hay, de WhatsApp, por ejemplo, preguntas. aquí Yolanda Santo, de Pisacostura dice aquí, si lo pudieran enfocar, Siquio, alcalde, dice Yolanda de Pizacostura, mírenlo aquí, y María, de la Villa Olímpica, le pregunta a Siquio si de llegar al ayuntamiento, si tiene planes eh, con los trabajadores de los camiones que eh, dicen que reciben la basura a mano pelada. Y los sueldos con. Mira, pero lo que pasa es que hay personas que aquí no tienen mucha memoria. Vamos a ver este, Otros eh, no tenían edad. Eh, de cuando yo fui alcalde. Uh -huh. Pero mira, lo que era la banda de música, bien uniformada. Y yo le compré a los obreros para que no desgastaran su ropa propia, uniforme. Y los ustedes guantes a todos. Para que no se le pelaran ni se cortaran sus manos. Esas mira, son cuestiones... Que están ahí. Eh, Que son de... Sí, eh, sí. No de ley, de, de, de simple uso práctico. Es eh, y eso se implementó en la gestión que yo dirigí. Eso se cae de la mata. Pero mira, mira eh, escúchame ah. que cambie de tema, porque prácticamente estoy contestando. Sí. Con yo yo pienso, permíteme, como... es que no quiero okay. que esto se me quede. Vaya, vaya, vaya. Mira, yo estoy estudiando para ver cómo se le facilita el título a todos aquellos propietarios de terreno que lo están ocupando, que son del ayuntamiento que lo que a tienen los arrendatarios. Es arrendatario. Ya es tiempo de que se le busque una salida a eso que esa persona, que en definitiva son los dueños, puedan adquirir sí. eh, su titulación Correcto. eso lo estoy anunciando desde ahora y lo digo y hablo con nombre y apellido porque el señor Leonel Grullón me, en la gestión del 98 sí. me solicitó eh, la titulación de su terreno y el ayuntamiento le puso una tarifa de venta que existe una tarifa y fue eso es ponerlo en acción y es un poco los trámites complicados, pero si se comienzan yo, a tiempo, yo sé eso. que se ejecutan, sí. entonces ahí está yo el ejemplo, simple. pero yo pienso hacer eso con la generalizada de todo el que quiera tener su Don